Duele saber que no eras tan importante como creías. Muchas veces al terminar relaciones sentimentales crees que eso es lo que mereces y que no eres lo suficientemente bueno para alguien. Pensar así es un error. No debes hacerte sentir mal a ti mismo ni tampoco convertirte en una víctima de tus pensamientos. Duele, pero aprendiste a no confiar demasiado, a no dar tanto cariño a ser consciente de que siempre habrá mentiras. Todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado por mal de amores y una de las conductas más erradas es guardarse los sentimientos de tristeza para uno mismo. No dejes de hablar sobre lo que sientes por vergüenza. Las conversaciones con personas a las que les importas pueden ayudarte a sacar todo ese resentimiento que tienes en tu interior. Tampoco debes descuidar tu aspecto personal no dejes de hacer las cosas que más te gustan ni tampoco te aísles de la gente. Descuida, pronto dejará de doler. Y solo te aburrirás de tantas decepciones. Tú solo sabes el dolor que estás pasando. Es por eso que no debes prestar atención a los malos comentarios de otros. Es normal que te sientas así. Estás en un punto donde no sabes lo que sientes. Si estás enojado, triste, decepcionado, simplemente te sientes mal. Sin embargo, debes exteriorizar tus emociones y no mantenerte en un túnel sin salida porque, por estar ahí, no te darás cuenta de aquellos que te apoyan y te quieren de verdad. El tiempo es capaz de sanar cualquier herida y mientras eso sucede, puedes aprender a ver lo que pasó como una lección de vida. Aprender a perdonar es un paso importante para el amor propio. Perdona todo lo malo que viviste y verás cómo te sientes mejor sin todo ese rencor acumulado en tu corazón. Puedes aprender a controlar cada una de tus expectativas para protegerte de esa sensación de decepción. Cuando no esperas demasiado de una persona, no te estás convirtiendo en alguien pesimista que piensa que todo el mundo le va a hacer daño. Al contrario, solo ves a la persona tal y como es, y no como tú quieras que sea. Ninguna de tus decepciones amorosas tiene que ver con tu realidad, es por eso que no debes construir muros para alejarte del mundo exterior como un mecanismo de autodefensa. Cuando te dejas llevar por el dolor, vas a sentirte solo y experimentarás la vida con una sensación de miedo constante. Llora y libera la rabia que tengas contenida. No te guardes nada. Si estás realmente dolida, seguramente no quieres volver a confiar en las personas. Te vuelves alguien desconfiado e injusto con los que te quieren de verdad. La vida no te puede asegurar si alguien te va a fallar o no. Pero cuando aceptas esa posibilidad y disfrutas de la relación que estás llevando, es la manera más inteligente de actuar. El vínculo que tenías anteriormente con tu expareja puede influir en muchos aspectos de nuestra vida, como la autoestima, las metas a futuro y el desenvolvimiento social, pero superar todo esto no es una tarea imposible, solamente tienes que aprender a cómo actuar cuando esto te pase. El duelo de una ruptura empieza por la negación, sigue con la aceptación y por último queda la reparación de los dolores, cuando pasas por todos esos procesos. La vida te exige que reconozcas y aceptes cada una de las emociones que experimentas. La intensidad de las emociones siempre van a depender del tipo de relación que te hayas tenido. Sí, sabemos que duele saber que no eres tan importante como alguna vez creíste. Sin embargo, cuando cuentas con madurez emocional, podrás aceptar mucho más rápido esa pérdida. Aquella persona que no te supo valorar se dará cuenta del ser humano tan maravilloso que perdió por sus errores. Por amor a ti mismo no vuelvas a torpezar con la misma piedra, muchos son los que prometen que cambiarán pero siempre terminan haciendo lo mismo y dejando miles de promesas vacías. Aléjate de aquellas que solo quieren cambiarte a su conveniencia, de aquellos que no escuchan tus opiniones y de, y de aquellos que no saben que para una relación hacen falta dos personas sino una. Cada vez que te sientas triste recuerda cada una de las razones por las que terminaron separándose. Esto te va a ayudar a mantenerte firme o respetar lo que decidió tu expareja para cuando decidió dejarte. Mantén tu mente ocupada y mira esta crisis como una oportunidad para surgir y convertirte en una persona nueva. Si tienes tiempo libre, realiza actividades que puedan traerte un beneficio. Disfruta de la soledad incluso si piensas que no puedes hacerlo y sobre todo no pierdas la paciencia contigo mismo. Entiende que hay momentos en el que te puedes sentir bien y otros en los que piensas que no has avanzado ni un paso. El proceso de una recuperación lleva tiempo por lo que no debes acelerar las cosas. Evita realizar actividades que hacías junto a tu expareja. Esto no va a hacer que cierres la herida que te dejó y seguirás atormentándote. Acércate más a tu familia y amigos buscando su apoyo incondicional. Ellos son los que nunca te van a fallar y en los que más le tienes confianza. No está de más contarles acerca de tus pensamientos y recibir sus consejos para dejar de sentirte tan triste. La vida es así. Muchas veces te da felicidad y otras, tristeza, no eres el único en el mundo que ha vivido estas experiencias, porque son bastante comunes, socialista con aquellos que pasaron por algo igual y lo superaron de manera exitosa, ellos pueden entender tu situación y ayudarte a salir del agujero en donde te encuentras sumergido. Tú eres especial e inigualable, un gran partido para aquel que te sepa valorar. No dejes esa mala experiencia baje tu autoestima y creas que mereces todo lo malo del mundo Ámate a ti mismo y te darás cuenta de todo lo que vales gracias Marco Sí, a veces terminar relaciones amorosas puede ser bastante confuso y bastante doloroso sobre todo cuando no confiamos después de haber estado con esa persona y le hemos demostrado nuestro amor al mil. Nosotros siempre hablamos del valor y de la manera en que nos deben valorar. Podrás pensar que es un juego de letras pero es más real de lo que te imaginas. Yo siempre le digo a las personas que antes de buscar una relación, de pretender amar a alguien, lo primordial es amarse a sí mismo, no esperes menos, no te ofrezcas menos, ya una vez demuestras que te amas, que estás tranquilo con ti, mismo, con ti misma, es ahí donde puedes abrirte a otras relaciones, donde puedes conseguir la felicidad en relaciones. No es nada fácil el hecho de estar acá, manteniendo esto, no existe. Antes de tú ir a abrirte a alguien, tienes que abrirte a ti, preguntarte a ti mismo, ¿Cómo estás? ¿Y por qué haces las cosas? ¿Merezco? ¿No merezco esto? A veces tú dirás, pero yo atraigo personas malas, atraigo personas que están en relación, no superan una relación pasada, son infieles o como sea, pero recuerda que las relaciones son un espejo de ti mismo. Tal vez estás atrayendo personas que no te valoran porque no te valoras a ti mismo desde que tú aprendes a darte tu posición bien impuesta difícilmente otra persona entrará a tu vida a lastimarte porque simplemente no mirarás a los lados y estarás con alguien que realmente lo vale alguien que realmente te haga feliz y te enseñe la razón del por qué debes sonreír incansablemente. Aprende a que no tienes que abrirte con todo el mundo y confiar encarecidamente con todas esas personas. Valórate y ámate por lo que eres y por lo que quieres. No esperes menos de ti. Al menos, eso es lo que yo espero. Que no sigas menospreciándote. Y créeme, es normal que te sientas así. Estás en un punto donde no sabes ni lo que sientes. No sabes si estás enojado, si estás triste, decepcionado, decepcionada. Simplemente estás mal. Y esto no es justo ni para ti ni para nadie. Digo para nadie porque el día de mañana tú vas a pagar... Este karma que traes consigo con el resto de las personas, y no es nada justo. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima. Acá en BeLifers nos despedimos.